Y rulando, no obstante. Fumada. no. O sea, lo único que por lo menos no me toque, ¿sabes? Básicamente mi. Ya me entendéis, mi configuración de sonido. Por favor. <ríe> ¿Sabes? Solo eso, manín. Literalmente. Me cago en la leche, tío. Vamos a ver qué tal. Eh, la verdad es que el maldito e S.I.O.T. siempre me llama la atención. Segunda vez, no sé por qué me pasa eso. What the fuck? ¿Por qué coño pasa eso, tío? Vale Ahora Ok Han empujado a un amigo Y me Han empujado eh, a otro por, eh, el Y al otro amigo Ha eh, roto el cristal Con la el manguera de bomberos de Madre mía Vaya eh, marrón Realmente, campeón Vale Si este sí que va a pasar ahora O sea, literal no sé un nombre, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Que me acuerdo que la primera vez que entraste al chat dijiste que parecía Lesbi, tío. <ríe> Qué puntazo. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo eh, ha pasado todo este año? Eh, y mal, ¿no? Puede ser, incluso, ¿Cómo estamos, campeón? Y como me han pillado eh, de por medio porque estaba yendo a clase, porque era eh, después del patio, pues, según los profes, y yo tenía la culpa. La culpa es tuya. Madre mía. Tiene cojones. O sea, literalmente eh, vais a tener que pagar, ¿no? O sea, literal. Eh, papá necesita ayuda. El LoL me está consumiendo otra vez. Eh, juegos de Riot es igual a... No tener que despreciar vuestra vida, ¿sabes? Realmente. <risa> o sea, literal, yo eh, soy creador de contenido, ¿no? O sea... No sé, tiene sentido. Dios mío, ¿y yo? ¿Cómo va esto de Trollpick, no? O sea, no quiero, no quiero tocar la... O sea, que, no, que tenga micro, me da igual eso. O sea, realmente. Me suelan las pelotas. Que No quiero que me toque el audio, tío. O sea, si se empieza a escuchar mal, avisarme. Yo. O sea, literalmente. ¿esto, ¿Qué es? ¿Son los piratas que puedo pillar? Y el LoL lo principal es eso, saber controlar, ¿no? Y saber que pues la vida está afuera y no dentro del videojuego. A no ser que te dediques a ello. Si eres un canecro, hostia, bueno, ya me jodería. Tío, ¿en serio estos son los piratas pocho que me tocaría pillar, Illo? ¿En serio? ¿Qué cojones, Illo? O sea, elige tu pirata. Son todos un poco eh, trollpic ¿no? La, la mujer barril ¿no? Estaría bien. Eh, y eh, por eso eh, me puede caer un par de me pueden dejar eh, sin cocina y no pagar no eh, porque eso lo paga el seguro, o sí sea, pues mira dentro de cada vez por lo menos son, eh, ya me entiendes sabes, eh, eh, estás jodido sabes que por lo menos lo paga el, el seguro de lo que son las clases, me pillará el man este tío? no obstante, y bueno con el lo lo mismo que le digo a todo el mundo, sabes, respecto eh, a lo que viene siendo el Valorant, o sea Valorant es lo mismo, literal no me jodería No te atrevies eh, del mar eh. ¿Te gustaría recibir el mail No, gracias, tío O sea, literalmente ¿Y la mierda? ¿Y cómo ha ido ¿Cómo lo habéis pasado? y hey, ¿a qué has estado jugando? Este juego de pequeño a mí me encantaba Es lo normal de ver eh, a gente jugar eh, Pero tú no puedes... Claro, a ver, era eso, ¿no? Realmente, yo... Digo, tengo que jugarlo en algún momento Como estaba en el Seed Home La verdad, me digo Vamos a, vamos a darle un try, ¿no? O sea, está guapo, Un poco piratas del Caribe. O <risa> bastante, ¿no? Parece que he tenido eh, días mejores. Muchísimas gracias de nuevo, soy SoidTrip, por eso, eh, por supuesto, por ese Megaray, macho. El señor de los piratas, ¿sabes? <risa> vale. Manzanas, ¿no? Supongo. Un solo día de la historia, como te dije ayer, y eh, por eh, terminarlo, porque, madre mía, eh, un cristo el seguimiento de las misiones, claro. Y demás, eh, no sé si eh, habrá cambiado ver, Supongo que tendrá, ¿no? Una, ¿Cuánto decía el Season Pass de la Xbox? Creo, Saditrix eh, 15, ¿no? 15 o 20 y pico horas, ¿eh? Entre 15 y 20 horas Yo, eh, bueno, para darle un try Puede ser un juego muy estático por las mañanas No obstante, que estaría bastante bien O sea... ¿Ves? ¿Y cómo yo el directillo? Muchas gracias, nuevo, por ese Mega ray, macho. O Se demora porque es fantasía, ¿no? A la larga, lo no pasa no sé por qué ahora mismo no me lo ha <risa> costurado él. ¿vale? Estirla porque sí, tiene captura de, de, de pantalla. O sea, es un muela. Pero también tengo la ya de Resident Evil 4, ¿no? Que realmente tengo, wow, un hype enorme. Se ve muy guay, ¿no? La verdad, el puto Resident Evil 4. Pero como somos creadores de contenido pequeño, un juego nuevo no supone que sea algo que escale. Ahora no, o sea, hace un año y medio sí. <risa> realmente, pero ahora mismo no, tío. Por eso no quiero que me pase igual que eh, la puta mierda del juego Legacy, que me casqué ya veo, o sea, 90 horas, tío, o sea, joder. Es bonito ver las cosas eh, como son, eh, pero no sé si. Eh, si a mí eh, no me gustó. A ver, no sé, claro, yo a, a priori solo, eh, solo. O sea, bueno, he jugado, he visto jugar un poco a Necro en su momento eh, con el Choca, literal, pero ya está, o sea, literalmente eso. Pero de pequeño sí que eh, sabía de la existencia de este juego y me llamaba la atención. what? ¿Qué guapo, no? <risa> A ver, ¿eh? realmente ese, no sé, es como un Fable, pero pirata, ¿sabes? <risa> Lo veo con esos gráficos, tío, no sé por qué, pero para mí es un poco Fable con, con piratillas, tío, de por medio. Habla con el señor de los piratas en la playa. ¿Y cómo hay el directo? ¡Ey! ¡What's up, dude! La vista, tío, ¿puedo quitar un poco. desenfocar un poco la chuder? Ser pirata es mucho más que blandir un sable y apropiarte de los bienes ajenos. No sé, también daros cuenta que esto tiene una comunidad bastante grande, ¿no? O sea, de peña jugando, supongo que me reventarán en los primeros momentos, ¿sabes? Del juego. Pero si vos seguir la historia así de modo pacífico, de puta madre. Tampoco me mete con nada, hermano. O sea, yo vengo a disfrutar de historia y de, de, de, de, de, de que te meta ¿no? dentro de la historia de los juegos. Estuve viendo números eh, de un colega y en eh, 2019 durante los eh, primeros streams, eh, 30-35 personas en el chat. Y tres años más tarde, dos. Claro, o sea, pero eso, por ejemplo, eh, yo no llevo, yo no llevo tres años, pero eso es normal, porque la gente en el 2019 estaba, pues, en la cuarentena, entonces, o sea, estaba ya en el move de algo nos está atacando, la raza humana se extingue, ¿no? Realmente. Entonces todo el mundo consumía muchísimo más, por supuesto, lo que viene siendo, eh, ya me entendéis, ¿no? Twitch, o sea, bueno, Twitch y todo, realmente. A la, a la Q, vale, pulsada. A la pala, al la 5. A ver, habrá robo, habrá ma marihuana, ¿qué habrá en ese botín pirata? O se parece que está aquí. O sea, <risa> lo he visto eh, este juego eh, a otro streamer. Eh, hace un par de, tie de tiempos. Grande y Está guay. O sea, no sé. Siempre, como le he dicho a Saditrist antes, pues eh, literal, ¿no? Eh, como que lo he visto algo bastante guay el juego. Pero de pequeño, pues no se puede comprar uno el puto juego. ¿Está detrás? ¿Atrás de esto? A ver. O sea, aquí atrás mía. Vale, voy para atrás a todas. A ver. Vale. Tía, grande, ¿eh? ese Esa que guay. Está gracioso, cober viejo marino descubierto. Es que también no sé, eso sea, siempre me llamó la atención de pequeño, ¿sabes? En plan, las vainas de los piratas y danza, no sé, supongo que piratas del Caribe también, pues un poco influyó, ¿no? Junto con eh, devolver el cofre eh, viejo al, eh, al marino, señor de los piratas, ¿eh? Clavado, ¿eh? Increíble. Gracias, es que digo, no sé dónde coño estás, ¿sabes? Saber, también lo que pasa del juego es que se hace duro porque si estás solo jugando, obviamente, es más jodidillo. Vale, él estaba allí, ¿no? ¿Podré pasar? Se hace jodido porque tienes que ir cargando tú todo, todo el cargamento, ¿no? voy que estar pendiente porque no sé si tengo que trabajar hoy, tío. O sea, es una putada no saber si a ciencia cierta hoy habrá sabes reservas o no para eh, tener que ir a dar el servicio o no, tío. Es una fumada. A ver, si os mola también. A ver, eh, supongo que de aquí al lunes estaremos jugando ya Resident Evil 4. O sea, supongo y espero esta noche eh, ya poder conseguir, eh, aunque sea, algún tipo de chance ¿sabes? Para pillarlo un poco más barato como siempre. Literal. Ah, mi, mi viejo el cofre Veamos si sigue conservando sus antiguos secretos La verdad es que está un poco pocho, ¿eh? Hijo de puta Le han metido un adabra cadabra, ¿no? O sea, increíble Gracias también, este juego, la verdad es que, sea Como he dicho de pequeño, pues sí que lo veis y tal Coge el equipamiento del cofre marino Hermano, pero puedes dejarlo en de el suelo, churrita mía puedes dejarlo en de el suelo, hijo de puta eh... Hermano, te como con el cofre ellos ¡Sus muertos muerto O sea, pero si nada, ¿no? Sí algo. Sí algo, ¿no? O sea, bro, no, no sé. Vale, pistola eh, de llave recibida, guapísima. O sea, esto es un puto tiro, gente, os sea, imaginase eh, en el tiempo de los piratas, ¿ok? Pegar un tiro de esto y que te peguen otro, ¿sabes? O que te maten del tirón, porque era useless, O sea, esta pistola era como no tener nada, la, la verdad, pero era útil en algún momento. Yeah. O sea ya que es parro, eh, like a true o sea, parro, eh? <ríe> like so hay muchas cosas eh, que ver, eh? ¿por qué no? Eh? Tirar las piernas y sales a explorar un poco. Here, me llevo tu barco, alemán, es mío. Sí, sí, sí, sí, sí. A quitar cuando quieras marcharte, vale. Vamos a cerrarlo por, ¿sabes? Modales y tal y nos vamos. <risa> vamos a todas. O sea, realmente espero que, espero tener una orientación un poco me mejor, ¿no? Eh, que haya algún tipo de HUD que me indique dónde de debo de ir. ¿no? Supongo que sí, porque cuando le vi al can tal sí que lo, sí que lo había pero es eso? Está guay, tío, la larga, ¿sabes? Y yo... Exagerado, ¿no? O sea, tendré que ir a la, la puta... ¡Hostia! ¿O sea, escalera? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo O sea, está rota, cabrón. ¿Cómo me voy? Va, supongo que podré... Vamos a arrancar, ¿no? Eh, el motor. Eh... Increíble, hermano. Supongo que le tendré que echar de todo, ¿no? Primera lección de navegación. ¿O eres de...? <risa> ¿O eres de, <risa> de fucking de pensa, tío? ¡Hijo de puta! ¿Aquí? O sea, hay una rata, gente. ¿Quién es? Que no estoy jugando al Fortnite todavía, hija de puta. Eh, vale, te dice batalla de soporte, eh, cambiar facción eh, de emparejamiento similar. No tengo ni idea de eso todavía, no le voy a dar. O sea, Literalmente, esto es eh, vale, cerrado. Usar cofre de munición. ¡Maldita rata! ¿Qué coño? O sea, bueno, no me deja, no tengo acceso a él ahora. Supongo que le tendré que dar, no es Tienes que hablar con el pirata y agregar la bandera eh, con el mazo. Grande vez, Ari, tío, Me encanta Muchas gracias campeón Muy del tirón Eh Bueno, es de piratita O sea, a ver O sea, pero yo ya tengo ese tengo El mazo No, no, o oh, sí No, no, tengo Tengo un catalejo, ¿no? Eh, puedes moverte Hijo de fruta <ríe> Grande Sabetari A ver, soy un poco patoso Para este tipo de principios No, obviamente ya Cuando le pillas el rollo Igual paper split, tío A ver Creo que ya tienes todo lo necesario Para enfrentarte a, a lo que te espera Sí, sí, sí, sí, sí Deja que te muestre el camino. Nada bonito, ¿no, gente? También es eso. Está bonito. ¡Gurdan, eres tú! Todo eso. La, la, la, la niebla está empezando a despejarse. Pero aún te queda una tarea eh, por hacer antes de seguir con tu viaje. Dime, dime, dime. Tú ya estás a punto de salir a, a navegar, pero eh, tu barco todavía necesita una reparación. Ve y cura las heridas. Creo que hay un mazo, eh, no sé, no me acuerdo. No, o sea, me lo dará ahora, campeón. Levanta, le a rumbo a la aventura. <risa> Travesina, vez vamos a darle. Maldita sea. Es muy duro, pero bola, o sea, Está guay, va. Me alegra saber que os gusta. También tiene mucho chace para pa rolear, ¿sabes? Un poco, para hacerles clipollas, ¿no? Aborda tu barco. Ma, a ver. O sea, me dará ya el mazo. Seguramente está ahí Claro, que no tenía acceso a campamento No a nada O rollo Sabía que ese barco me pertenecía Pero no tenía acceso a él ¿Qué sentido tiene eso, eh? Literalmente No oh, sé. Yo Vale, pulsa F para eh... Para, eh, o sea, aquí En un ancla ¿Dónde está el ancla, cabrón? Este, ah, vale Este ancla eh, ese... Os imagináis hacer esto en, en tiempo real Sabes, alguien te pega y tienes que hacer esto Complicado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Creo que el Mastin no va a resistir mucho, ¿eh? ¡Oh, uh, guachi! Eh, vale, para ver mi equipo eh, Selecciono la madera Vale Ok, uso la madera para Ah, vale, ok qué guay, o sea Supongo que me reventarán el barco en varias ocasiones, ¿no? Y más la peña online, ¿no? Supongo ¿Usar escalera? O sea, ya está Bro, ah, no, no O sea, está rota por todos lados, cabrón Chico en Chapuza, ¿sabes? Madre mía Con un chicle, acaba de reparar más, tiene el hijo de la gran fruta, ¿eh? <risa> es un bola <risa> Buen, buen pirata, ¿eh? Vale, eh... Cuida tu barco, eh, las colisiones y las balas Hostia, oh, es verdad, me ha pegado cada parchazo Que flipa, en verdad, con el barco, ¿eh? Vale, ¿qué quieres que haga ahora? Te dice, selecciono un cubo Ok eh, de la cubierta, o sea, ¿cómo entro a la cubierta? ¿Puedo...? ¿Por dónde voy? Ah, vale, vale, por aquí ¡Hija de fruta! ¡Fuera de aquí, rata! ¿Puedo tirarla por aquí? Del tiro, o sea... Del tiri, ¿no? Hostia, la leche eh, Pulsa F en la... Eh, con, eh, en la eh, eh, ca ¿Qué? Cabrestrante eh, para, eh, para elevar el ancla Increíble A la maderada, abajo, abajo No lo sabía, no lo sabía Literalmente Vale, esa worth it eh, Vale, vamos para arriba <risa> Grande esa Zari. Hay tanto input Ahora mismo es que no sé por qué cojones No me ha capturado el juego Literal Arriba Aquí, aquí, ¿no? O sea, claro, estoy buscando, estaba buscando la pieza, campeón. Digo, espérate, voy a lute allá, pero claro, es que es mi barco. Seguramente pueda lutearlo luego tranquilo, ¿sabes? Es que no sé. O sea, esto es.. Eh, usar agua. ¿Para qué es eso? Cerrado, cerrado, cerrado, cerrado, cerrado. Abrir. Oh, vale, pues. De fruta madre, ¿no? No me ha dado a todavía de todavía de vida, ¿no? O sea, <ríe> gracias a Zari, me encanta, tío <ríe> Me queda la leche Vale, eh, te dice, pulsa en un ancla larga Hostia, la. está loco, ¿no? Hermano, está dando vueltas ¡Cabrón! Eh, ese para, le va Beautiful ¡Pulsa el timón! ¡Oh, hijo de fruta! ¡Que me voy a chocar ya! ¡A y ¿dónde me has metido? <ríe> ¡No! <ríe> me encanta la marchata me está o sea, no tenía que hacer ¡Pi, pi! Y esas cosas En verdad va a ser complicado, tengo que mover la vela yo o sea, tengo que mover yo la vela mm, Complicado, eh O sea <risas> Literal, espérate a ver si A ver si puedo dar marcha atrás Tomo los coches top, ¿no? Tú giras gira básicamente el, el volante Y empiezas a dar vueltas, ¿no? Está, está bien jodida la cosa ¿Hay tercera persona? <risas> literal ¿Chocará otra vez? Lentamente, gente, en la antigüedad Tampoco había motores, o sea, literal <risas> el puto barco de mierda Será Antiguaya Vale, vale, vale, vale vale vale Yo creo que un poquito raspado sabe Yo creo que la ha probado eh... carne eh. Ni cinco segundos ya te ha Lo siento de y campeón Iba solo el barco Yo no lo, no lo movía yo Eh, tra travesía inaugural Nos vamos al carallo Buen día, capitán carallo Somos el capitán carallo oír las aventuras del capitán carallo Pescaremos un Kraken Una sirena Quien quiere una waifu En forma de mermaid eh, Mucho League of Legends, eh Puedo saber qué tal Yo creo que por mucho que yo le dé a, a, a, a, al maldito Ancla bueno, El timón va como al horto, ¿no? Es increíble Imagina, Imagínense la gente bro, ¿sabes? En 5 segundos, un man como yo Haciendo eso Bro, bro, bro Y si quiero parar, tengo que tirar el ancla Se va a mover solo, siempre Eh, vale Esto es el tártaro, ¿no? De los piratas, ¿no? Creo en el jardín de mi nena Verás lo que yo a ti te quiero ¿Y yo no hay música o qué? ¿Dónde está lo de la vida? Una ¿Nos había hecho Rockstar Game en este juego? Perdón, ¿eh? me he confundido. <risa> vale, creo que lo que quiere es que veamos Todos los barcos aquí, ¿no? O sea, como que estoy en el inframundo Y salgo del inframundo, ¿no? Estaba muerto y reviví, gente Por un licor malvado <risa> No sé si le tiene que dar vuelta a... O sea, en verdad Si lo deja así más línea recta, ¿no? Ahora para adelante es en chocar y. Eh, a mí me chocaré, eh, chocaré, chocaré, chocaré, chocaré. Chocaré. No, no, no obstante, yo lo haré bien, campeón A Intentaré hacerlo bien, mejor dicho. Está guay, o sea, a ver. Retocaría. Es que el juego es muy antiguo. O sea, retocaría a lo mejor un poco la texturas de las velas y eso, pero está bien, la sábana de nuestra casa es la vela mayor. Necesito ir hacia la derecha porque creo que. Chocaré. Imaginarse qué marrón, eh. O sea, guau. Wow. Vale, línea recta, compadre. Así. Hostia, que siga dando huertas. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Esto es el medio, ¿no? Entiendo. Hostia, puta, que no va, que me choco. Qué complicado es navegar, gente. Me cago en la leche. <risas> a ver si tengo cojones a ponerlo en línea recta. Supongo que no, ¿no? Con el barco este bocho, compadre. Es que ni ya es parro, lo querría. Hijo de la gran fruta, Eh. eh Dios mío. La perla negra eres tú. Voy a intentar moverme un poco más para allá, ¿no? O sea, aunque sea. Parecen de lejos totem, chiquillo. No vea cómo tiene la vela mayor, ¿eh? O sea, fuera de conia ¿Pero han pago por mi, mi, mi nombre la las tormentas? O sea, ¿qué? Imágenes de forma violenta. Sicario, eres tú. El, o sea, ¿podré dejarlo así en la recta? ¡Hostia puta, la vida! ¿Cómo para? ¿Cómo, cómo le quito la llama al coche para que deje de funcionar eh, al barco, digo? Me ha chocado, gente, me ha chocado seguro, ¿eh? Que yo muevo. Muevo el puto. Eh, o sea, literal, el timón, pero. Se viene, gente. Agárrense. Me voy a chocar. ¡Oh no! Increíble. ¿Cómo? ¿Qué es eso, yo? Creo que me persigue algo, ¿no? ¿Cómo, cómo yo quiero ir otra vez a esa niebla? ¿Qué es un golem? ¡Hostia puta! Es un Megalogón? Guapísimo, ¿no? Al F4 y se apaga el A ver, a ver, O sea, le, le doy y eh. Bueno, ahora empezamos otra vez de nuevo, gente me va, me, va, me va a chocar Hermano, ¿tú qué haré? Me pingan tu culo Eh, bro, no me choques He, cho he chocado con él, ¿eh? Esa es mi derecha <risa> He chocado con él, ¿eh? O sea, me acabo de meter un, un remaso No pasa nada Mantén el repulsado, pero es que no tengo la bala, hijo puta. Eh. ¡A ¡Ah, la comida! ¡La comida! ¿Dónde ¿No cojones están las balas, coño? Eh. Bueno, sí. No sé, me. Es que esto es madera. O sea, what the fuck. siento? ¿Balas? Gente, me he chocado. El barco va... What the hell? What the hell? Eh, bro, eh, un arpo y un arpo mismo, compadre ¿En serio? ¿Y cómo estamos acá, 16? ¿Cómo te fue la mañanilla a la clase? Que ya en breve estáis fuera, mancho Hablamos el mismo idioma Yo tenía un kraken Le gustaba la mamá Juana y... No tengo balas de cañón, cabrón eh, Se acabó el concierto recital, ¿no? <risa> Acabo de, de volver de recoger a mi hermana Y le voy a dar un, un poco al counter Disfruta O sea, también es bueno, ¿sabes? Ahora mismo, yo que sé Es que el valor en sí juega. ¿Puedo moverlo? Usar escalera No puedo moverte yo A comer, a comer Hay muchos juegos eh, guapos con el plus A ver, a larga Es eso Y también que en un mes Muchos de ellos te lo puede llegar a hacer Campeón de Zari O sea, la mayoría, diría yo Hermano Me está tirando cosas, loco El niño ese ¿Qué hace, tío? O sea, me está matando ya, ¿no? O sea, estoy bugueado, cabrón. ¿Qué hace, yo? Pues sí, de gratis, churra, pero tú quieres eres John Wick. ¿Tú eres gilipollas o qué te pasa? Hermano, tengo un payo aquí, sin normal, ¿no? Por lo que se ve, me cago en tus muertos, ¿eh? Te está atacando, increíble. ¿Eso qué cojones es, tío? Que RT, ¿sabes? Gratuitísimo Lo ha algo, hermano? Está aquí, ¿no? Dark o Fanta, ¿Qué pasa, bro cojones? Churra ¿Qué me vas a robar a mí? Yo? O sea ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Vale, bro Eres el pro, ¿no? Eres el puto pro, bro ¿Serás gilipollas? Te sigo de Fortnite completamente O sea, vaya subnormal, ¿no? Hermano, eres súper gracioso, ¿no? Churra, como pillo yo un poco de suerte en el juego, te va a cagar vivo. Desgraciado. ¿Será? Hermano, pero tú eres tonto. ¡No! Me queda un punto de vida, ¿sabes? Hermano, no sé cómo arrancar moto de, de, de, de la vaina esta, tío. Es que si me pudiera llegar a ir, pues me iría. ¡Joder puta! de puta! ¡Mamá, huevo! ¿Pasate, cojones? Ah, no tengo balas ¡De puta madre, gente! Hostia, que sí que tenía balas Yo sabía eh, lo que iba a hacer, ¿de? Gilipollas, ¿sabes? El pibe. Joder, solo tengo una bala. Joder. Nada, me ha matado ya. Gilipollas, ellos. ¿Sabes? Mi barco se pierde todo, ¿no? Qué gracioso que es la peña ¿sabes? Anda. Mamá huevo. Me da igual, ¿eh? Yo voy a por él, ¿eh? Me suda los cojones, vamos. Sube, sube, compadre, sube. Sube, rata de mierda. Y yo se va, el desgraciado, ¿eh? Agarra, eh, el guardia, págalo Sí, tengo que, tengo que irme. Mira el hijo de la gran puta. Tómate, jodes. Lo he matado. Puta mamayema yema! Es un normal. Se esconde, me voy ya. Me voy ya, vamos, Cagamos leche, vamos. Joder. ¿Qué pasará, tío? No creo que sean españoles, no, sean en inglés es 100%, ¿no? Hostia, hostia, hostia, hostia. Me choco. Vale, estoy. <risa> nada, eh, nada, sin, sin manos, eh, tocando. <risa> y encima se escucha, ¿sabes? Realmente, en plan de baja el agua, me encanta. <risa> Hermano, esta nota que están haciendo, ¿se ¿Este es su barco? Y yo me reparto una cosa, Flow ¿yo me reparto el botín o algo en ello? <risas> vale, estoy El padrino, ¿no? Increíble Pirata legendario Subar como lo más normal Toma ya No me eh, voy a decir lo tuyo Hola, hiponigos, hola Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Bro, dame la cimitarra esa tuya Bueno, cimitarra Me da tu ul Toma ya O sea Con follow Me ¿Quién eres tú, tío? O sea, ¿quién es de todos? ¿Usarara? Con follow me, Usarara, ¿quién es el otro, y ¿Dónde está? El que me está llamando, gente, este Hostia, Bloodborne, tío, el, el, el payo ese Hermano, ese no nota Bloodborne, ¿no? Completamente. We need your help for a flag, o sea, para la ah, para la bandera ¿dónde voy? Voy. wait, mi hermano, o sea yo hermano, que tú te sabes, el juego de papi, tío o sea uh, voy, maní ah, amigo uy. loco ¿qué? oye, pirata, lealtad eh, ante la llama ¿Ahora, puede, a, ¿ahora puedes hablar? ¿qué coño? que son los huesos de la barca? Hablame eh, de ti ¿Qué? Sí Que hable de los demás Co Cópialos Oye, ¿tu pirata? Eh, ok, habla O sea, bro, me estaré equivocando Aquí no es, ¿no? Vale O sea, bro, bro, bro Le estoy ando... ¿Dónde está, tío? La flag Aquí Ah, bandera de misarizada Vale Está hecho. ¡Let's go! <risas> Qué va, pues ahora. De serlo, ¿no? Realmente. Simplemente eso. Eso es un pibe. Eh, capitanado por eh, mi clic clic clic clic clic clic clic. vea, ¿no? Tiene un arce churra. Eh, Vamos a atacarlo. Hermano. La madre que me parió, loco. ¿What? Bro, bro, bro, qué agresivo, hijo. Zanaflow me dijo, la comunidad tranquila, papá. Los cojones, ¿no? Me he quedado loco, hijo. De loco, hermano. O sea, ¿y ahora cómo me voy, churra? ¿Qué hago? What? Thank you for the loot, guys. Soy un pirata malo, cabrón. Son malos los de mi equipo. Son piratas cabrones. ¿Qué? ¿Y qué hago, bro? ¿Qué? Esto es mío ya. Cerrar. ¿Cómo lo cojo? Espera, espera, ¿cómo? ¡Oh, hijo de fruta! ¿Qué es esto? Hermano, ayúdame. ¿Qué? A mí eh, me gustaban las matemáticas, pero me dejaron de gustarme eh, por los profesores que había, que eran eh, malos a, ra a rabiar. Ya ves, tío, eso, eso pasa un huevo. Y solo un profesor, eh, Álvaro, eh, Oscar, el de, del banderín, me hizo, o sea, apreciar la puta asignatura. Te lo juro de corazón, macho. Te lo prometo. O sea, pero más allá de eso, ninguno dio, sabe, eh, Algo por mí, ¿sabes? Rollo. Por lo menos para poder llegar a incentivarme, ¿no? A seguir aprendiendo, por supuesto. Porque madre mía. Gracias por eso me voy a evitar dos campeones, lobo. No, pero no No, pero no te tirtee, campeón No te por Eso es lo que me pasa a mí O sea, increíble, eh, le estoy preguntando de cuándo empezaron, tío, porque son muy buenos, loco Son súper buenos, tío, o sea, fra de coña Y te lo juro Álvaro que me pasó lo mismo, tío Y es que, ¿sabes lo peor de todo que fue? Que también me pasó con... Lo diré, tío Que también me pasó con la mierda de... Ay, de física y química ellos Es que era imposible Wow, vaste, campeón. Luego por eso me habita, brother. Leyes, que hagan lo que tengan que hacer. Y si hacen lo que han dicho, que harán como me quede otra. Nos vemos en Semana Santa. Lo sé, campeón. Que eso es lo peor de todo, realmente. Que te van a castigar en toda la Semana Santa entera, macho. ¿Dónde lo pongo, tío? ¿O sea, el cofre, manín? Eh... Eh... Lo siento, hermano. ¿Dónde te pongo el cofre, churrita mía? <risa> Literal. Fortnite está fatal, claro, lo que le he explicado a Árbaro antes A lo mejor es de más, eh, Vale, no importa O sea, ¿y cómo lo pongo, tío? O sea Vale, a la X Dase, ok, ok, vamos a ayudar Y Fortnite está a la mierda como he dicho Árbaro antes, campeón Campeón, mí, porque realmente ellos lo quieren O sea, si no Si lo hicieran en condiciones El servidor no estaría igual Así de mal Realmente Hostia, mierda La ha puesto él, tío Por decirlo, entonces ¿Dónde lo lleva, tío? O sea, aquí lo vuelven todos Vale Y todo esto se lo hemos robado al barco ese, eh Y en cuarto eh, desistí eh, Me quedó y, eh, y como en cuarto Con dos, eh, con dos suspensas, tío Podías eh, obtenerla eso Mientras eh, no te quedase mate Y lengua las truncales, exacto Ya ves, tío O sea, a mí me pasó lo mismo Entonces como me quedó matemática Putada, ahí eh. Y gracias al Por eso me ha habitaron dos campeón Nada, eh, yo quiero Vegeta Y aún eh, y, eh, y está un buen rato eh, No va a salir a ver, no creo, campeón Claro, salía hace poquito eh, realmente Pero bastante, bastante poco Ya me jodería Tío, no sé qué están haciendo Pero supongo que llevan para allá, ¿no? Se lo llevan para allá y lo venden O algo Se lo llevan y lo venden, ¿no? Pues yo también Estoy aprendiendo, la verdad Es que ya ni eh, jugando Me van a desconectar el ordenador ¿Cómo, cómo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Ok, ok, ok O sea, eh, un momento. O sea, eh, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Sale, me, me llevaba el cofre, hermano. Pensé que le hizo... El, o sea, yo qué sé, yo, No sé. Es que eh, ya ni jugando eh, me van a desconectar el ordenador entero. A ver, también normal, campeón. Son cuatro asignaturas y tus padres también son muy rígidos, es normal. Tú me estás sacando de, de las partidas por el lag y, y tengo fibra óptica ¿Yo? O sea, ¿en serio? O sea, te estás sacando de, de, de la partida teniendo fibra óptica ¿Qué cojones? Ya ves, macho, o sea, yo no entiendo Fortnite La plataforma está en la puta mierda Perdón, 3, el low. Eh, entrar en el cañón Quiero entrar en el cañón, hermano ¡Uy! ¿Aquí pelea? ¡Qué guapo, cabrón! ¡No! no, no ¿Eso qué? ¡Hijo puta! ¿Qué es esa mierda, cabrón? Y sí, hostia, qué puta A ver, ahora yo.. Eh... Sí, o sea, supongo que ya me voy al Fortnite. ¡Qué guapo, cabrón! ¡Wow! ¡Oh, ¡Hostia puta! Bro, me acabo de cagar encima. What the fuck? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo? ¿What the hell? ¿Qué cojones es eso? Eh. Mavia. ¡No tiene cañón! No hecho. Ok, ok, ok. Le estaba metiendo puteazos Megalodón, ¿sabes? <risa> o sea, qué cojones, cabrón. <risa> Nos están reventando. ¿Qué cojones? Pero está bien, o sea, eh, te notas que tiene a lo mejor una quemadura de, de grado o algo, o no Poder un poco más, y ¿Sí? está desnuda, será Pero eh, curiosamente no quema, ¿en serio? Hostia, para que vea Por eso me he rayado, digo, a lo mejor tiene, sabes, algún tipo de quemadura o cualquier cosilla Sí, eh, tiene el culo al aire ¿Será? El incienso de María Sí, ese El <risas> lobo se quedó ¿Cómo se ha quedado el lobo con eso? Me encanta eh, Usa los cabos del Mastis y yo, hermano, nos están reventando la cabeza coge está pareciendo el CEO? tío? O sea, ¿os mola o no os mola? Hermano, ¿y eso? ¿Este no es? ¿No está al otro cabo? Es muy complicado ellos, sobre todo porque esta peña es muy pro ellos Toma, ya la he levantado, eh ¡Quiero un plátano! ¡A la cabanana! ¿Qué coño? Sí, sí, me encanta eh, Repite de dónde lo compraste para, eh, para estos días eh, Que me va a venir muy bien eh, Un poco de eso Lo ¿no? sí, ¿eh? Pero será un producto deriva derivado de ¿sale? Igual que la otra vez que lo dijo 6. O sea, de CBD Pues ya nos vemos con Nemo Acaba de meter un bocado que flipa ¿Sabes? Eso que era eh, Red Sai, ¿no? De League of Legends También, compadre ¿Qué cojones? Eh? Pero esto ni nada. pero bueno, es la que hay O sea, hostia En algún momento tendríamos que, que hacerlo Porque Twitch es jodido y mi crecimiento exponencial ahora mismo se, se basa o se, se, se desarrolla en este tiempo pues YouTube, y, y, y TikTok e y Instagram. No me jodería. Ya lo he hecho, será. Qué gachón, tío. Será Hugo. Qué gachón. Thank you, baby. B between. Ah, LOL. Ese es el barco eh, de Pirates del Caribe. la velas el Negra con, con otro nombre. En serio. Es que este nota, te lo juro de corazón, ¿sabes? Ya de por sí la armadura, bueno, la armadura que tenía, Chacután, este pibe, flipante, era como el y yo O sea, increíble. Lo que pasa es que me siento inútil porque ellos están haciendo cosas y yo no, tío. Te lo juro de corazón, yo Como es el primer día también. A ver, tú tienes mil horas, ya y demás cómo va el puto juego desde cabo a rabo, pero wow, me quedo loco, tío. Esta gente lo tiene todo, gente. O sea, me siento un poco estúpido. Eh, guys, hay más. Eh. Tú. Eh, eh, go, eh, sorry. I, uh, I need to. uh nice uh, to meet uh, I enjoy uh, the experience with uh, all with. I hope uh, you uh, have a uh, great uh, day A ver qué me dicen, tío, los pibes O sea, más allá. Qué guay, tío, mola, mola <ríe> Mola, tío Gente, me voy a despedir con una canción, cojones ¿Dónde está mi instrumento musical? <ríe> Coño <ríe> Let's go Easy <ríe> hey, busy, <it's missing>, tío <ríe> Silla <See ya. ríe> Súper guapo, nada, está guay